Bienvenidos de nuevo al canal. Antes de empezar un poco con el vídeo, quería contaros que la semana pasada llevamos a Maya a un pueblo llamado Echauri y allí estuvimos visitando a un señor que tenía como una especie de mini granja en su casa. Nos estuvo enseñando: tenía conejos, tenía pollos, tenía pavos, tenía poco de todo. Y lo más especial es que tenía un jabalí. Lo consiguió un día que estaba cazando con sus perros en el monte y un perro se lo trajo a la boca y trajo el jabalí, estaba recién nacido. Y entonces ha decidido quedárselo, y lo crió a Biberón, y lo ha tenido toda la vida, y ya tiene seis años, y ahora lo tiene en una, en una jaula muy grande. Y qué gracioso fue ver a Maya con el jabalí, porque es la primera cosa un poco parecida a ella que ve en su vida. Y aquí os dejo el vídeo para que lo veáis. yo por supuesto paseo a Maya y la gente sorprende mucho a verla paseando como un perro, entonces bueno, tiene reacciones muy sorprendentes y me hacen comentarios muy raros también. Tengo previsto un vídeo para vosotros sobre esos comentarios tanto buenos como malos que me hace la gente, si os apetece que os lo haga me lo dejéis en los comentarios como siempre. Lo más importante para el paseo es elegir un buen arnés, yo siempre uso este tipo de arneses que son mucho más sencillos, que son solo meter las dos paticas y atar por encima. Y es mucho más sencillo y se adapta mucho mejor al cuerpo de los cerdos porque, claro, ellos tienen un cuello más grande, tienen una tripa más gorda, entonces no es lo mismo con un perro. Este arnés está cortado, lo tuve que arreglar porque la zona del pecho la tiene un poquito más estrecha que los perros, entonces nada, le corté y, y lo ajusté. Y luego lo que tiene de bueno este arnés es que es acolchado para evitar que haya rozaduras en ¿no? las paticas y es más cómodo para malla. Lo más complicado es acostumbrar a vuestro cerdito a usar el arnés. Yo recuerdo que la primera vez que se lo puse a Maya, se puso a chillar como una loca y no le gustaba nada. Todavía teníamos que engañarle rascándole o dándole comida y ponérselo disimuladamente sin que se diese cuenta, porque si no, no quería. Y cuando lo tenía puesto, se lo dejábamos igual dos días, porque si se lo quitábamos, no podíamos volver a ponerlo, a ponerlo. ¿Veis el arnés de la foto? Pues ese era el primer arnés que tuvo Maya. Y es este que tengo aquí. O sea, fijaros el tamaño de esto. Es un arnés como para chihuahuas Y ahora compararlo con el que tiene ahora <risa> Gigante, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que ha crecido en un año y medio Y ahora este, ya, si lo miro a veces y digo ¿Cómo ha podido caber aquí alguna vez? No sé Algo muy importante para pasear también Es tener una buena correa Sobre todo si tienes un cerdo de 30 kilos Que tira como un león Entonces, esta es la correa que yo uso actualmente Es de la marca Flexi y es una cobra buenísima, es tamaño L, que es para perros muy muy grandes, y tiene un gancho buenísimo, súper fuerte, un material de la cuerda también irrompible, y tiene un sistema de bloqueo también muy muy muy fuerte que aguanta todos los tirones de malla. Aparte también mide 8 metros, así que cuando malla se a sus sprints, así no tengo que seguirla y puedo dejarla. Y yo estoy súper satisfecha porque además es súper fuerte, es verdad que pesa un poco. Pesa bastante de hecho, pero es muy resistente y muy buena y a mí me ha servido, la tengo desde hace casi 7 meses y me encanta. Ahora os voy a enseñar cómo pongo yo el arnés a malla. Lo mejor para enseñarles es hacer siempre el mismo movimiento para que aprendan. Entonces lo que yo hago es dejar el arnés así delante, la levanto, le pongo las patitas en los agujeros y se queda quieta hasta que le pongo el arnés. Ya ¿Estás? Muy bien. Ahora pues ahora nos vamos un poco de paseo. Vamos. Pasar un cerdo es bastante parecido a pasar un perro en realidad, porque ya te digo, andan muy bien, pero es otro ritmo, los perros salen a divertirse, salen a correr, a gastar energía, y Maya sale más pues, a comer hierbas, que le encanta, y a comer flores, a hacer agujeros en la tierra, y ya va más a oler cosas. flores amarillas, los meacamas le encantan, es que si hay un, unas flores ahí, se las come todas y no puede dejar ni una, toma Maya ven oh. agujeros, porque a los ceros les gusta mucho comer las raíces de las plantas y los gusanicos. Entonces lo que hacen es instintivo, cavan para coger todas las raíces y para comer los gusanos. A veces es un poco perezosa y hay que darle un poco de caña para que siga andando, porque si no se quedaría ahí todo el día. ¡Vamos, sí, Venga, vamos. Upi. animales de costumbres, entonces cuando los paseas les gusta hacer caca en el mismo sitio siempre o hacer pies en el mismo sitio y lo que es muy curioso de Maya es que hay cachos de paseo, sitios donde le apetece correr, entonces cada vez que pasa por ese sitio corre la misma distancia en el mismo trecho siempre. Por ejemplo uno de esos sitios en donde le encanta correr es esa cuesta de ahí. que se acerca y ya veréis, se va a poner a correr. De los cerdos es a la hora del paseo. En proporción con los perros son muy diferentes, es decir, Maya no es muy alta, en cambio es muy pesada. Un perro que igual de alto que ella sería mucho más ligero. Entonces lo que tiene son patas más cortas y se cansa mucho más rápido de andar. Entonces lo que hace que pueda andar distancias más cortas y se cansa antes, ¿no? Entonces, bueno, con que la pasees una vez al día ya va satisfecha. Si tienes tu cerdo en un piso, sí que tendrías que pasearlo por lo menos dos veces al día para que se quedase satisfecho. Pero bueno, depende. Pero esta también tiene algo de malo, es que son muy glotones y se comen cualquier cosa que encuentren en el suelo. Despegan los chicles del suelo, se comen todas las bolsas de patatas, todo lo, todas las cosas inimaginables, pues se las come todas. Entonces hay que pillarla justo cuando se está comiendo algo a poder quitárselo de la boca. Y bueno, te Los cerdos son mucho más obedientes de lo que pensáis. ¿eh? Maya, yo cuando empecé a pasearla la entrené para que pasease sin correa. Y paseo hasta los seis meses sin correa, me seguía súper bien, nunca se iba a ninguna parte, pero cuando empezó con el celo, sí que se volvía loca en el celo, entonces se iba corriendo detrás de la gente y cosas así, entonces ya tuve que atarla. Pero bueno, cuando estamos en el campo, en sitios donde no hay nadie, yo la suelto y anda perfectamente sola, me sigue, es muy, muy, muy obediente. acabado el paseo, ya se ha quedado a gusto. Maya ha corrido, ha comido, sobre todo. Y nada, ahora supongo que se si llegará a casa y se echará la cama, que es lo que más le gusta. ¡Suscríbete!